A ¿Tú el... ¿tú el... No me lo voy a decir no renta, trapero ponen morro pa salir en los 40, traperos que sin gorro van sin ganas ni defensa, cambian en su moto el hit y la propuesta no me trujo el coco, sudo salido loco. Siempre me vigilan, estilo motofoco. Ritmo que se apila, ya no buscan otro. Quieren ver mi nica, quieren ver mi rostro. Hasta camaneca, Maneca, yo quiero aprender. Basta con la fresca para complacer Caza y pureza, lino y lucha peca, pesca, y lucha peca. te quiero ofrecer Si se prepara, como se guisa el caldo De hater y pantufla, envidiosas de mi trabajo Con una panda niña, todo Dios sabe quién lo trajo Estamos ready para lo que sea, no suda el carajo cmg te mi hater en la calle No por arte, no religión, solo hay que expresarse Desátate, hazlo por puro placer y si alguien va a joderte, los vamos a coger. No me va a amargar la fiesta con tu cara fiera. Saca lo que quieras, saca la brillante, la guantera negra. Ya son muchos los que me han manchado de sangre. Los ojos en blanco, gente gritando. No hay quien se salve, estos loco Choco con quien sea estando así. Esto con mi en sí, así que apártate de aquí. Este es nuestro círculo, está abierto por ahora. Mejor que te junte antes de que te quedas sola. Te equivocas, y no eco, al tocar mi chaleco, defraudaste a tu gueto, ahora eres un paleto. Buscamos un reto, no sé, no me meto. Buscamos un reto, una fila o un cuento. Tanto tarantino, sino tanta tontería. Puro catarquilo si no trata porquería. Chulo para el casino, gasta mercancía te gusto cada vino del que tú no me ofrecías. No han vivido una ruina, no saben lo que llorar, no saben lo que duele perder un hermano de verdad. No me quiero ver solo, nunca jamás, entre cuatro paredes sin poder dormir ni soñar, no soy de rezar, más por ello me juego el pescuezo. No tengo mucho, pero lo poco tengo lo fresco. ¿Quieres algo fresco? La realidad es mi texto. Lo primero, ser un hombre honesto. No te dan bola. Sola, sola. No te bola. Sola, sola. Sola. cero, godezo. cero, buena. Seis, siete, ocho, nueve, ocho, diez, ocho, 10. No, no, no. Doce. Antonio ocho, trece <risa> Cuando te crees que ya te puedes rey de todo, ¿ah? llegan las lágrimas, la misa que nunca se tirada. la carta falsa manchada, de honor pisao. Te veo en la máquina, ella no te quiero a mi lado. Lo mío no es chano, solo tanteo con la droga. Estoy jugando sin apuesta, la mamá ya no llora. Ya ni vuelo, ni veo ni nada. Estoy soportando mucho más de lo que pueda aguantar. Uh -huh. Mi colega se perdió por cuatro de la rosa. Busca el sebo detrás de la rosa. Escucha a tero y ves otra cosa. Hablan de Pussy, de sushi y de la sosa. Easy casi Gucci, uno de la costa. Easy Magic Cooking, uno de la losa. Movie si uso de la mota. Pussy nothing, Uzi, uso de mi bota. Tú me comes la oreja, ella me quiere a su vera. Estoy jugando sin una apuesta por disfrutar de la queta. De pala en pala somos homo y esa mierda no me irrita. Pero que es lo que es? si entra en juego tu hermana chica. Estamos cocinando peste y tu vecino se irrita. Así que busca una cupa pa' 13. Pica, pica, pa' la mente inquieta, reggaetón. Y pa' las caderas fiera ras de corazón. No nombraste.